Se han desactivado bastantes cuentas que hacían spam político y muchas cosas. Chochos, es una de Exactamente, esa cuenta. ¿Cómo ves tú este fenómeno? Muchas veces corre por ahí una infinidad de información que es falsa y que por una u otra cuestión, por ignorancia, por falta de interés en verificar, después por informarte, por investigar más, la gente se queda con esa visión y con esa información errónea. Entonces creo que debe haber una regulación y, creo, y admiro y aplaudo el esfuerzo que están haciendo ahorita las personas por cerrar todas esas cuentas de bots, porque hace muchísimo daño, porque un tema serio lo vuelven en, en una broma y eso no puede seguir sucediendo en el país, estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de feminicidio, Dios. Por ejemplo, el otro día había un par de titazos de Felipe Calderón, ¿no? donde decía que habían cerrado un, una cuenta de, de tweet de chochos, de, sí. de chochos ¿no? y entonces decía, no, la cerraron porque este, criticó a López Obrador, ¿no? y es como, o sea, mientras crees que Twitter, cabrón, una pinche empresa global, la de San Francisco… Todos va a decir, no, mami, salomas de López Obrador. 150 países, ah, ¿no? Bienvenidos a, al Blue Room, a las oficinas de, de, de Twitter en América Latina para las de Este domingo 11 tuvimos, en muchos años, una jornada limpia de manipulación, muchísimos años. ¿Qué han estado haciendo ustedes? Bueno, Alberto, como sabes, lo hemos estado anunciando en, en nuestros espacios, en nuestro blog, en nuestras herramientas de, de Twitter, también en, evidentemente en Twitter, en tweets directos de, de diversos funcionarios, eh, nosotros en Twitter siempre estamos interesados en que la plataforma sea un espacio libre y seguro para que la conversación fluya y se dé un intercambio de ideas. La respuesta completa de este pequeño avance la conocerán el próximo 22 de marzo, en el estreno de Simunalación, donde hablaremos también de la enorme maquinaria de manipulación que existe en Hispanoamérica y que proviene en gran parte de México, eh, de cómo la gente se ha enfrentado a esta maquinaria de simulación, de censura, en las redes y también de otros temas que les van a encantar. Esperamos sus comentarios.